¿Usted, señor presidente, se ve capaz de liderar ese cambio radical que necesitamos en el rumbo de la situación económica, política y social que tenemos en el país valenciano, de dar una salida real a la crisis que estamos padeciendo? Ha habido una gran crisis financiera, económica, de valores, pero para eso están también las instituciones y las administraciones, para corregir esas situaciones, con medidas muy complicadas, que vuelvo a insistir, ninguna de ellas apoyada por usted. Somos líderes en paro con un 29%, con la juventud en paro en un 55%. Somos líderes en abandono y en fracaso escolar. Ustedes mantienen a 19.000 niños en barracones. Somos líderes por la cola en todos los indicadores de calidad de la asistencia sanitaria. Somos la región europea con menos camas por habitante, con menos médicos. Somos líderes en indignidad cuando ustedes no atienden a las víctimas del metro. Somos. Somos líderes en ejecuciones hipotecarias y desahucios, el doble de la media estatal. Señor Fabra, es cierto, Vaya no tiene capacidad de liderazgo. Y entiendo lo de su curso, pero le recomiendo Vaya. que si no lo ha demostrado previamente, gracias, limita. Señor Presidente, la Segua falta de liderazgo le hemos a tornar a comprobar esta semana. De momento, el pols le está guañando el señor Blasco, que encara hasta ahí ha a Segud, a del Grupo Parlamentario Popular. ¿Pensa usted... Cumplir la cegua para aula y expulsar del grupo parlamentario y del Partido Popular, Juan Sobrige, Judici Oral, al señor Blasco? El presidente de la Generalitat ha dejado muy claro quiénes son los presupuestos judiciales, quiénes son los TEMPS, quiénes son las condiciones que es tienen que donar y quién será el momento. Señor Fabra, ¿y el errors va a afirmar rotundamente que nadie en comas? ¿Quiénes son? ¿Cuándo pensa demandar disculpas a la ciudadanía? Valenciana Perez. ¿Caldría preguntarse tal vez ¿Quién es el modelo de liderazgo que tienen ustedes que oferir a la sociedad? ¿Quién es el modelo? El de hablar siempre en negativo de la comunidad valenciana. Lo que yo le digo y lo que percibe la ciudadanía es que usted ha hecho una gestión pusilánime en este periodo al frente de la Generalitat. Ante la exigencia de la deuda histórica ante la exigencia del modelo de financiación justo, ante la mejora de unos presupuestos generales del Estado con esta comunidad y ante la exigencia de más y más recortes del señor Rajoy que ustedes no han puesto freno o a la hora de acabar con la corrupción y los corruptos.